¿Por Daremos inicio a la sesión siete la cual va a ser moderada por la licenciada Paulina Peña de Femexer. El tema es el nuevo escenario internacional para las enfermedades raras, oportunidades en América Latina. Participa el doctor Peter Salston, presidente ejecutivo de la Organización Nacional de Enfermedades Raras. A continuación presento a Paloma Tejeda, directora de Ready sciences International, una iniciativa de la doctora, la doctora Virginia Yera, presidenta de la Fundación Kaiser. La señora Durhan Wong, presidenta ejecutiva de la Organización Canadiense de Enfermedades Raras. Y el doctor Ranaya Mutai, presidenta de la Organización Hindú. Gano también, miembro del, del Comité Ejecutivo de Eurodis. A continuación, vamos a presenciar un mensaje grabado del doctor Peter Sandstone Hello, I'm Peter Saltonstall, the President and CEO of Nord the National Organization for Rare Disorders. And I'm sorry I'm not able to be with you today at Global Rare Disease Week Mexico 2015, but I wanted to send my congratulations and hope that you all have a wonderful meeting. I want to also say that NORD's really appreciative of all the work that's going on not only in Mexico but in Latin America for patients suffering with rare diseases. And we stand ready to support the work that comes out of your conference this week. So, again, I want to say I'm sorry I can't be there. Unfortunately, there's pressing work happening in Washington, D.C. this week, and I need to be here for that. But we look forward to understanding the outcomes of the meeting and working together with you all to help ensure that patients with rare diseases have therapies and have their stories told. Thank you, and have a wonderful conference. se la palabra la licenciada Paulina Pérez muchas gracias a eh, uh, continuación escenario internacional para las enfermedades raras y de las oportunidades para América Latina. Vamos a aprender de la experiencia de todas estas personas y sus instituciones y también que ellos aprendan un poco de lo mucho que nosotros hemos hecho. Muchas gracias. Comenzamos la participación con el doctor Peter, digo no, comenzamos la participación con la doctora, doctora Paloma Tejera, con Paloma Tejada. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero quería agradecer a los organizadores de este evento. ¿Me escuchan? Sí, sí. Eh, por habernos invitado a todos nosotros, que demuestra el interés que tiene la sociedad civil latinoamericana eh, por una apertura internacional y por crear lazos con el resto del mundo. Eh, gracias a Femexer, por supuesto, a Geiser, Pien Deseo y a ICORT por habernos invitado hoy día. Yo me llamo Paloma Tejada, trabajo para Euroordis. Para los que no saben, Euroordis es la eh, Federación Europea de Pacientes con Enfermedades Raras. Euroordis ya casi tiene 20 años de existencia, muchos de ustedes lo deben conocer. Eh, es una asociación eh, que federa a los pacientes en Europa, pero es una asociación que ha crecido muchísimo y desde sus inicios en el, en el 97. Eh, ha pasado de ser solamente, de tener miembros solamente en Europa a tener miembros en muchas otras partes del mundo Femixer, por ejemplo, es un miembro de Európolis Ahora, eh, mi experiencia personal es que yo trabajo en Európolis ya ocho años me dedicaba a la comunicación, y era directora de comunicación por varios años eh, coordiné la campaña del Día Mundial de Enfermedades Raras por muchos años es algo de lo cual estoy muy, muy orgullosa. Y eh, el año pasado eh, me mudé a Suiza, ahora vivo en Ginebra. Eh, para los que no saben, la sede de Eurofis está en París, Francia. Yo ahora trabajo para Eurofis desde Ginebra. Y me pidieron, eh, me encomendaron una misión que, que he tomado, me he tomado mucho, muy a pecho y que es muchísimo, que es de montar operativamente una red internacional de pacientes con enfermedades raras. Esta red internacional se llama en inglés Rare Diseases International, en eh, una traducción es la de Pacientes con Enfermedades Raras. Y es de esta iniciativa propiamente que les quiero hablar hoy día. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando de una red global, como les decía, global, porque eh, quiere, tiene como ambición representar a, todos, a todas las personas que tienen enfermedades raras en el mundo y sus familiares. Eh, cuando decimos todas, decimos todas las enfermedades raras y todas las nacionalidades. Es una red abierta. Y pretendemos representar a, las estimaciones son muchas y todas distintas, pero alrededor de 300 millones de personas en el mundo es una iniciativa que todavía no tiene una entidad legal. Eh, es, no es Eurovis es Internacional, como se puede ver en el programa, es una red internacional que está albergada por Eurovis. Entonces, nosotros estamos sirviendo como un, un nido para que esta iniciativa crezca y se convierta en una entidad independiente en un futuro, esperamos, no muy lejano. La próxima, por favor. Nuestra misión elemental es ser una voz fuerte para todas las personas que viven con enfermedades raras en todo el mundo. La próxima. Los objetivos principales son promocionar las enfermedades raras como una prioridad internacional de salud pública y en investigación, como mediante campañas de sensibilización e influyendo en el diseño de políticas. El segundo objetivo principal es representar a los miembros y a las personas con enfermedades raras en general en instituciones internacionales como puede ser la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que todos conocemos como Ecosoc. reforzar las capacidades de los miembros para mejorar la vida de las personas con enfermedades raras mediante el intercambio de información y la creación de redes de ayuda mutua y acciones conjuntas entonces esperamos que esta iniciativa va a dar eh, lugar a iniciativas concretas eh, la próxima, por, por el momento, hemos ya elaborado una declaración conjunta que tiene 10 recomendaciones básicas eh, y que va a ser eh, el documento, digamos, elemental para poder hacer todo este trabajo de, de advocacy, como temas en inglés, a nivel internacional. Eh, la primera recomendación es mejorar la visibilidad, de eso estaba hablando ahora en Accesalud, en la información. que la información es clave y la visibilidad también es clave eh, a nivel internacional y los sistemas de salud. También a través de una mejora en lo que es la clasificación y la codificación de las enfermedades raras a nivel internacional. El segundo objetivo, es La segunda recomendación es apoyar y empoderar a los pacientes y a sus familias a través de diferentes actividades de capacitación. Tercero, elaborar, elaborar recopilar y difundir información sobre las enfermedades raras. Cuarto, promover la cooperación internacional. Quinto, mejorar el diagnóstico oportuno. Y sexto, mejorar el acceso universal a la atención médica y a los famosos medicamentos huérfanos de los cuales hemos tanto escuchado hablar hoy día. También, por supuesto, el apoyo a una política específica para las enfermedades raras a nivel nacional, lo que decíamos, los planes nacionales que son tan necesarios, regionales e internacionales. Y a través de planes de acción y de la identificación y establecimiento de centros especializados y redes internacionales, que es lo que se está haciendo actualmente en Europa. Habilitar la movilidad de los pacientes a nivel internacional mediante la creación de un sistema por el cual los pacientes con enfermedades raras podrán obtener asistencia sanitaria en otro país. Por supuesto, es muy ambicioso. Estas son ambiciones a muy largo plazo, pero pensamos que es importante eh, apuntar alto para llegar a nuestros objetivos y no conformarlos con eh, estándares eh, bajos. Eh, coordinar los esfuerzos de investigación a nivel mundial como es lo que está haciendo ahorita el IRDIRC, el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras, y otras in, in, iniciativas semejantes, y establecer una red de registro de pacientes. Y décima y última recomendación, elaborar políticas sobre la base de valores comunes, que son la equidad, la solidaridad y la justicia social. Eso nos parece elemental. Bueno, la próxima, por favor. Con este paquete de recomendaciones que yo pienso que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, es difícil estar en desacuerdo con eh, recomendaciones tan básicas e importantes, eh, nuestro objetivo es llegar a las instancias internacionales, tales como la ONU y la OMS, en el reconocimiento de las enfermedades adaptadas y darles visibilidad en la agenda internacional. Es decir, crear una masa crítica que tiene fuerza y se hace unir ese es el objetivo elemental crear una masa crítica para eso necesitamos estar todos juntos y no separados creación del comité Entonces, este es este, concretamente la, el proyecto que tenemos en este momento es de crear un comité entre raras, en la conferencia de ONGs que tienen estatus consultativo en las Naciones Unidas pensamos que cuando se cree este comité esto nos va, nos va a abrir una puerta para someter posiciones a la Asamblea General de la ONU y que poco a poco las enfermedades raras comiencen a tener visibilidad en esos ámbitos. Por el momento, eh, creo que en la OIPS han, eh, han hecho más esfuerzos, han llegado más lejos, pero en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no saben lo que es una enfermedad rara. Organizar reuniones en las sedes de la ONU en Ginebra y en Nueva York es también parte del plan de, esta, de este comité que, que estamos tratando de establecer Jean Lecam, que es el, el director ejecutivo de Euroordis, tiene una cita importante la próxima semana en Nueva York para eh, comenzar a constituir esa comisión y lo que queremos es que RDI que sería la alianza de pacientes internacional tenga un sitio importante dentro de esa comisión eh, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué les estoy hablando yo de RDI? es una larga historia, pero se comenzó a ser más concreta en el 2012 cuando la Junta Directiva de Oroles aprobó la creación de esta red internacional. La idea era potenciar el conocimiento y la concientización de las enfermedades raras en el nivel internacional, proporcionar apoyo mutuo en las organizaciones de pacientes y tener una voz común y contundente para comunicar las necesidades y diseñar diseñar propuestas conjuntas esta era la idea de la junta directiva de Euroordis con esta idea eh, Jan Le Cam hizo una presentación en un court en Tokio, en el 12 para los que estuvieron ahí se acordarán eh, donde explicó esta idea y por supuesto esto no era una idea novedosa mucha gente ya estaba hablando de eso y en el I-Court Tokio todos los que estaban ahí estuvieron de acuerdo que esto era una prioridad y que tenía que volverse realidad y que teníamos que dejarnos de hablar y comenzar a actuar Entonces, eh, nos sentimos fuertes en la hora de comenzar esta acción también por toda la, la experiencia que habíamos recaudado de la, del Día Mundial de las Enfermedades Raras Este es un día que lo comenzamos en el 2008 como una jornada de sensibilización en Europa solamente. Comenzamos directamente en Europa con algunas 18 alianzas 18 nacionales en 18 países en Europa. Y en el 2015, este año, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, para los que no saben es el 28 de febrero o el 29, dependiendo del año, el último día de febrero. Y en todo caso, en el 2015, 80 países se han unido a esta campaña de sensibilización internacional y a través de esa campaña hemos conocido a muchos grupos y muchas alianzas que están haciendo un trabajo y muchas federaciones internacionales también que están haciendo un trabajo espectacular y que se unen ese día para dar seguridad a sus diferentes enfermedades esto nos dio la certidumbre que era propicio y era necesario comenzar esta red pero quisimos eh, recaudar la opinión de eh, algunas de las asociaciones de pacientes con las cuales estamos en contacto. Eh, como ¿Sí? eh, Duran Von Rieger es la presidenta de la Organización Canadiense de Enfermedades raras. Ella también fue presidente de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes en general, que se llama IAPO. Eh, y con ellos eh, diseñamos esta encuesta para de determinar el nivel de interés, para estar seguros que no nos estábamos equivocando, que sí había una real necesidad y una real eh, disposición. digamos eh, Y la idea era determinar el interés de las organizaciones de pacientes en una instancia internacional representativa y con fortaleza para buscar soluciones a los múltiples problemas que hoy en día tienen los pacientes con enfermedades raras para tener una atención médica adecuada los resultados eh, la próxima los resultados de esta encuesta fueron contundentes la próxima por favor eh, no ¿Sí? la próxima ah perdón ¿Sí. volvemos a eso sí. eh, como le decía los objetivos de la encuesta eran obtener información sobre la situación en nivel mundial de las enfermedades raras, detectar el interés por iniciativa y, muy importante, utilizar los datos que habíamos recordado de esa encuesta, de esas preguntas que les hicimos, para eh, compilar esta declaración de la cual ella les Las enfermedades raras como un desafío en problema la realidad de salud pública a nivel internacional. Entonces, no nos hemos inventado esa declaración, sino que viene directamente de los resultados de esa encuesta. Ahora, es una encuesta... Eh, no es enorme, eh, 66 eh, personas respondieron a esa encuesta, pero sí es bastante representativa porque 37 países participaron y bueno, eh, los participantes fueron todos asociaciones de pacientes. El resultado principal de la encuesta fue que 98% de casi unánime respondieron que estarían interesados en participar en una iniciativa como es Web Disease International. Después en el 2014 comenzamos a presentar el concepto en diferentes reuniones y diferentes conferencias. Entonces hicimos un test, digamos, el concepto, y tuvo una muy buena acogida. Eh, y tuvimos una primera reunión de trabajo en Shenzhen, China, en noviembre del 2014. Una reunión que se hizo junto a la reunión de IRRIO, del consorcio, consorcio internacional de investigación de la rara, que fue en China el año pasado. En esta reunión de trabajo se constituyó lo que llamamos el Pre-Formation Group, que no es más ni menos que un comité de pilotaje de voluntarios que están liderando, digamos, la iniciativa hasta que se elija un, conse un, un consejo ejecutivo. Eso les hablaré de eso más tarde. También presentamos RDI en lo que llamamos la Roundtable of Companies fue Durán que hizo la presentación Toronto World Companies es el foro de diálogo que tenemos en Europa con la industria tenemos dos reuniones al año y en la de febrero de 2015 se presentó esta iniciativa que tuvo también muy buena acogida desde el punto de vista de la industria y todo esto nos dio alas para ya formalizar el lanzamiento de la iniciativa que se hizo en Madrid este pasado mayo mes de mayo, eh, junto a la reunión de miembros de Eurovis y algunos de ustedes estaba presente esa es la foto de la, de la reunión de lanzamiento tuvimos participantes casi 70 participantes y eh, de 30 y pico de países todos representantes de pacientes el grupo de preformación como lo llamamos, el comité de pilotaje estuvo presente, son 10 representantes de pacientes de estas organizaciones, por supuesto está Euroordis, también tenemos a NORD, eh, Canadá, son alianzas nacionales, ¿eh? tanto de Estados Unidos, de Canadá, Japón, China, India, eh, un representante de Uruguay de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, la Alianza Francesa también, y dos eh, federaciones internacionales.